Hola, hola, hola, hola eh, Bueno, que estoy siempre con la misma remera Y sí, sí, eh, claro En un día grabo todos los videos que puedo Así que cuando me siento a grabar Hago todas las grabaciones Después los voy subiendo día por día Si escuchas un ruido de fondo Es porque hoy en Mar del Plata hace muchísimo calor Y tengo el ventilador prendido Así que espero que ese ventilador no haga interferencia eh, bueno muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de qué día y a qué hora estés escuchando este video. Hola, amigos, amigas, amigues. Eh, bienvenidos al tercer día de la, las primeras combinaciones. Hoy vamos a ver el sol en Géminis. Y no lo preparé, ven Que lo grabo todo en el mismo momento. El sol transitando el signo de Géminis y como todos los días vamos a ver qué representa qué tres palabras claves tienen positivas y tres que, eh, qué palabras claves negativas tienen y siempre me enredo y según nuestro manual básico de astrología el sol en Géminis es, es, es sinónimo de simpatía de Curiosidad y de sociabilidad. Claro que sí, son súper sociables. Eh, ¿Cuáles son las tres negativas? O sea, la parte oscura del signo de Géminis. Que son veleidosos o belicosos, son nerviosos y son egocéntricos. Si sí, todo gira alrededor de ellos. Ahora una cosa compensa a la otra, lo que hay que lograr es ese equilibrio Por eso cuando uno hace una carta natal a un geminiano en este caso Uno tiene que hablarle de su luz y también tiene que hablarle de sus sombras ¿Para qué? Para que entre las dos construir Porque así actúa nuestro psiquismo, así actúa el universo con Yin y Yang les mando un abrazo enorme hasta el día de mañana. Los invito a que se sumen a nuestra gran comunidad. Cada día somos más. Centro Aprender Astrología Chao. Hasta mañana.